un buen día ahora vamos a ver algunos tips y trucos para editar polígonos en argis antes de eso es necesario tomar en cuenta que los polígonos deben siempre compartir un borde no debe haber espacios vacíos entre ellos y tampoco superposiciones vamos a hacer algunos ejemplos usando algunas herramientas para lo cual en el primer caso voy a iniciar edición desde la barra editor start editing y en este polígono simplemente quiero ajustar la forma. Para eso vamos a usar la herramienta Reshape. Por ejemplo, se encuentra aquí. Reshape Feature Tools. Si yo quiero eliminar esta parte. Sería desde la parte externa del polígono. Voy, pongo un punto. Coloco un punto. Y hago un doble clic en la parte externa. De esta forma elimino esa parte. Pero si yo quiero rellenar este esta especie de triángulo voy desde la parte interna y un doble clic en la parte interna de esta forma he modificado este polígono ya ahora también hay otro caso por ejemplo para autocompletar polígonos yo quiero crear en este en estos polígonos que los estoy seleccionando crear otros polígonos, pero sin la necesidad de dibujar sus bordes, sus límites. Para lo cual voy desde en la barra de editor, en Create Features, selecciono la capa, en este caso cuadro, y acá en esta sección donde dice Construction Tools, selecciono Autocomplete Polygon. De esta forma simplemente marco un punto en un extremo, Continúo y doy un doble clic para finalizar. He creado un nuevo polígono sin necesidad de digitalizar los bordes de los dos polígonos vecinos. Ahora voy a completar el siguiente polígono. Igualmente un clic, otro clic y un doble clic. De esa forma he autocompletado polígonos. Otra herramienta también muy importante es... ¿Cómo poder cortar los polígonos? Para eso, desde la barra Editor, con la herramienta Edit Tools, primero selecciono el polígono que voy a cortar. Por ejemplo, ese es donde dice Cut. Y selecciono la herramienta que dice Cut Polygon Tools. Este siempre inicio desde la parte exterior. Y voy hacia la parte exterior con un doble clic. Se cortarán simplemente los polígonos que están seleccionados. Por ejemplo, si voy desde la parte externa, en forma vertical, hasta el final, solo se cortan los polígonos que estaban seleccionados. Muy bien, limpio selección. Y vamos a ver otro caso. En este caso, yo quiero cortar este polígono en base a la forma de una línea. Es decir, en base a esta forma, deseo hacer el corte para lo cual primero debo seleccionar la herramienta, perdón, el polígono y voy a seleccionar la herramienta Cat Polygon Tools pongo un clic desde la parte externa y ahora voy con la herramienta Trace me coloco en una parte de la línea y voy libremente avanzando Una vez que he salido del polígono, paso nuevamente a la herramienta de línea y hago un doble clic. De esta forma he dividido el polígono. Si desactivo la capa de la ruta, podemos ver que he cortado el polígono en base a una línea. Limpiamos selección. Ahora, también sucede que nosotros queremos ajustar varios polígonos en base a una línea. Para esto vamos a usar una herramienta de alineación. El primer paso es seleccionar todos los polígonos participantes y deselecciono la línea. Ahora nos vamos en el editor, editor, en More Editing Tools y Advanced Editing. Y aquí hay una herramienta que me permite alinear, dice Align to Shape la abrimos puedo desactivar la, la capa y voy a seleccionar hacer clic donde dice Alignment Shape entonces acá voy a dibujar o recorrer la línea por donde deseo ajustar pues, por ejemplo sería la línea roja en este caso y voy recorriendo Un doble clic cuando termino y acá tenemos la tolerancia acá como hay una tolerancia de 0 no hay todavía un ajuste en, entonces yo voy aumentando la tolerancia por ejemplo 10 yes. puedo ver que me hace una especie de un buffer por donde se vería afectado pero yo quiero activo la, el, la capa en este caso del polígono que sea cuadro y le pondría por decir un 25 puedo ver cómo se están ajustando a 25 metros, si quiero hacer un ajuste, aumento la distancia en 50 y alineamos de esta forma si desactivo la ruta podemos ver que los polígonos se han alineado en base a esta ruta esto también nos permite por ejemplo en este caso alinear este polígono en base a esta línea vamos a ajustar la forma del polígono a una línea hacemos de la misma manera acá donde dice Align to Shape abrimos la herramienta dibujamos Bien, aquí podemos ver que con 5 metros todavía no, no existe esa distancia para hacer el ajuste. Pero si le doy unos 50 ya se me ajusta a esa forma. Le damos a alinear. Aline. Otra herramienta también que nos puede ser de mucha utilidad es reemplazar una geometría. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, este polígono, el primer polígono no se debería ubicar en este lugar sino... Donde estoy pulsando el, el ratón. Pero yo quiero mantener los mismos atributos. Es decir, la misma información de la tabla de atributos. Para lo cual voy a hacer un reemplazo de geometría. Nos vamos acá en Create Features. Selecciono la capa. El polígono. Y acá vamos a ver uno que dice Replace Geometry Tools. Selecciono esta herramienta. Y voy a dibujarlo por otro lado. doble clic, y el nuevo polígono que he dibujado tiene los mismos atributos del anterior, simplemente es reemplazado su geometría. Ahora, en algunos casos, por ejemplo, especialmente cuando estamos cortando polígonos, suele suceder que deseamos unir polígonos, por ejemplo, yo digo... Acá este autocomplete con este son uno solo, un solo polígono. Entonces yo los puedo unir de la siguiente forma. Primero seleccionar los polígonos y nos vamos en la barra Editor y vamos a seleccionar la opción Merge. Acá me pregunta qué información conservará. Por ejemplo, podemos ver, si yo le pongo el cuadro que actualmente se, se muestra en verde no tiene información en la tabla de atributos entonces me conviene seleccionar el primero le pongo aceptar de esa forma puedo fusionar polígonos simplemente selecciono los polígonos voy a la barra editor selecciono Merge y aceptar también podemos nosotros hacer un hoyos o huecos al recortar dentro de el polígono hago un zoom Selecciono el polígono. Si yo quiero hacer una, un, una isla dentro del polígono, usaría la herramienta Cat Polígono. Pero en este caso, el inicio y el final deben intersectarse. Entonces, por ejemplo, construyo. Si yo nomás le doy un, a, un doble clic ahí, no me va a crear el hoyo. Me va a salir un mensaje de error. Porque se deben intersectar las líneas. Entonces debo hacer de la siguiente forma, hago el dibujo y logro que se intersecten las líneas, doble clic y de esta forma he podido cortar internamente el polígono, bien estos pasos sencillos nos van a ayudar mucho en la edición de polígonos para mantener su geometría y calidad de información, Muchas gracias por seguirme y no se olviden de participar en todos los medios sociales. Gracias.